Yo estuve muchos años de novio con Renzo hasta que me engañó. La verdad es que no tengo suerte en el amor, pero tengo los mejores amigos que es la mejor cosa que me ha pasado.